A nosotros no tenemos problemas con, con la ciclovía. Nos falta mucha cultura ¿no? en ese aspecto, porque sí es muy buena. En grandes países ya se están aplicando, y se usa más la, la bicicleta.